¡Hola! Hoy en Seguridad Informática vamos a hablar sobre una práctica fraudulenta en la red conocida como phishing. Empecemos. Bob es un señor de 60 años que decide acceder al correo electrónico por medio de su smartphone para revisarlo. Trudy, una ciberdelincuente, ha enviado de forma masiva a los correos dentro del banco de Bob un ataque de phishing. Voy a revisar mi correo. Vaya, un correo del banco. Debo enviar mi contraseña, porque según esto, si no, mi cuenta estará bloqueada. Eh, espera, ¿qué? Eh, según esto, mi cuenta salarial no tiene saldo. ¿Qué ha pasado? Vaya, qué suerte. Otro que muerde el anzuelo. Acaba de presenciar una de las prácticas más habituales en materia de seguridad en la red. Acabas de presenciar Physics. Phishing es una de las prácticas más comunes de delitos informáticos. Esta práctica consiste en la suplantación de identidad, con ánimo de conseguir información personal de manera fraudulenta. Pero, ¿cuánto de peligroso es? El 76% de organizaciones afirman que han sido víctimas de estas prácticas según Bombard Security. Para el final de 2017, el usuario medio estaba recibiendo 16 correos maliciosos por mes según Simante. Y el 92,4% del malware del mundo es enviado a través de email según Verif. ¿Y ahora, qué hacer para evitarlo? El banco nunca te pedirá datos personales por correo. Si sospechas de algún correo, no lo respondas e intenta comunicarte por otro medio con la empresa o entidad. Comprueba los correos importantes que recibes, estos deben estar bien redactados y ser coherentes, a diferencia de los correos de phishing que suelen utilizar traductores. Y por último, comprueba que la URL de la página está bien escrita y no tiene alguna variación. También comprueba que el comienzo de la URL empieza por HTTPS y verifica su certificado. Veamos cómo le hubiera ido a Bob sabiendo esto. ¿Qué? ¿Un correo del banco? Y no parece que esté bien redactado. Creo que voy a llamar al banco ahora mismo para corroborar esto. Recuerda estos consejos y navegarás de forma segura.